porque los miedos nos mantienen dentro de una jaula, no nos permiten explorar lo nuevo ni salir de allí de donde nos sentimos desgraciados. Es tan grande el deseo del ser humano por ser el dueño de sus actos que hemos llegado a considerar la libertad como uno de nuestros máximos ideales. La búsqueda de esta, de la libertad, ha inspirado a muchos artistas y filósofos, como a nuestros tres autores que, con los que contamos en el programa de hoy. Porque hoy, en Crecer, vamos a hablar de miedos, de sueños, de anhelos, de viajes interiores y lo haremos de la mano de nuestros tres invitados José Fontao, muy buenos días desde Denver, Colorado Buenos días Estoy encantada de que nos hayas hecho este huequecito en, en estos horarios locos que tenemos con, cuando saltamos del, del de, digamos del, del el, el Atlántico José es un ciudadano del mundo, habiendo vivido en varios países cuya búsqueda en su vida es ser digno mentor de sus hijos, para que crezcan en cuerpo, mente y espíritu. Eh, José, ¿en qué se diferencian los padres que tuvimos de los padres que somos nuestra generación? Bueno, yo creo que en la cantidad de oportunidades que, con lo que estamos expuestos, lo que están expuestos nuestros hijos hoy día al mundo. Ya en muchas oportunidades, cuando le vamos a tratar de explicar algo a nuestros hijos, nos encontramos que ya ellos tienen seis diferentes versiones conseguidas a través del Internet. Cierto. Así es. Y, y eso, eso a nuestros padres no lo eso tenían. Eso nos hace la tarea fácil y difícil, porque muchas veces creen más en esas versiones que en las que nosotros los damos. Así es. Pues muchas gracias y, y bienvenido a esta mesa de hoy. Virginia Pérez, nuestra segunda invitada, es coach, cuya vida cambió cuando se enfrentó a la realidad de una enfermedad rara. Muy buenos días, Virginia. Virginia nos acompaña desde Burgos. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy bien. Muy contenta y feliz de estar aquí con vosotras. Y yo encantadísima de que hayas aceptado la invitación. Virginia es la autora de Te lo diré cuando te vuelva a ver. Virginia, sí. los viajes emocionales como el que nos propones en tu obra suelen ser hacia atrás, ¿O hacia adentro? Una mezcla, porque para poder ir hacia adentro también tienes que ir un poquito hacia atrás. Pues sí, efectivamente. Y por último contamos con Ana Pertegal. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Además te tengo aquí sentadita a mi lado y eso siempre es una delicia. Encantada, encantada. Ana Pertegal es mentora de activación del coraje femenino. Su propia historia y su propio proceso le llevó a darse cuenta de que podía ayudar a otras mujeres que vivieran una situación similar a la suya, una relación tóxica. Ana, ¿cómo definirías a una mujer coraje? Porque cuando una mujer decide romper con una relación tóxica, eh, ahí hay ante todo coraje. Pues yo defino a una mujer coraje como una mujer que tiene claridad y compromiso con ella misma. Es que si nos fallamos a nosotros mismos ahí... Fundamental, fundamental. Pero... <risa> Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Para Edward Abey, Escritor y ambientalista estadounidense, la libertad comienza entre las orejas. Una forma muy sencilla y muy gráfica de decir que, que todo comienza en nuestra mente dejando atrás prejuicios y miedos. De la mano de nuestros tres invitados vamos a descubrir qué prejuicios y qué miedos limitan nuestra libertad. Así que sin más preámbulos, comenzamos. José Fontao es el autor de Aunque te deje, sigue tu viaje, una obra plagada de historias propias y ajenas. Eh, José, ¿a quién te diriges en tu obra? Principalmente la, la, la función por la cual o la misión por la cual yo escribí este libro fue para mis hijos. Eh, se lo dediqué a ellos en especial y fue pensando en ellos que lo escribí para dejarle un mensaje. Me encontraba en un momento difícil en mi vida, me iban a hacer una operación y como siempre el miedo se apodera de uno y dije, bueno, ¿y qué pasa si no estoy para ellos en un futuro? Y decidí crear esta guía. Esta guía era básicamente cosas que ellos me pudieran preguntar en algún momento o que yo les pudiera escribir en algún momento, consejos que les pudiera dar, un camino al cual ellos pudieran seguir. José, Quizá algo que a los padres nos preocupa enormemente es el, la idea de fracaso, ¿no? que nuestros hijos no solo no sean felices, ya, sino que, que fracasen. Cuando fracaso es algo un, una idea un tanto incierta, ¿qué le tenemos en realidad que agradecer al fracaso? El fracaso es la mayor fuente de aprendizaje en la vida, pero es increíble, uno le tiene mucho, mucho miedo al mm. fracaso el ser humano le tiene mucho miedo al fracaso. Yo recojo en el libro múltiples anécdotas de jugadores famosos, de deportistas famosos que ven el fracaso o tratan de mostrar el fracaso como un paso al cual tenemos que cumplir como una meta que tenemos que cumplir para alcanzar el éxito de cualquier actividad deportiva o de cualquier actividad en la vida cotidiana. ¿En qué se diferenciaría fracasar de ser un fracasado? La diferencia es no seguirlo intentando. Hmm. Esa es la gran diferencia. Este, yo cuento una anécdota que es eh, cuando un niño aprende a caminar, se cae cualquier cantidad de, de veces, se cae más de 100 veces y nunca piensa, esto no es para mí, yo no voy a seguir caminando. No, él se para y sigue caminando y sigue caminando, porque el fracaso no está internalizado en su mente. Es cuando comenzamos a crecer, que el fracaso se comienza a internalizar en nuestra mente como una barrera psicológica muy fuerte de superar ¿Hay un momento en, en la vida en el que dejamos de levantarnos o depende mucho de la educación, de cómo nos hemos desarrollado, de nuestras creencias, ¿qué, qué hace que un buen día, digamos, para que me vea es que no me molesto ni siquiera en sacudirme el polvo de las rodillas? Creo que es una mezcla en mi opinión, eh, podría ser una mezcla porque es que se basa mucho en la historia que tiene cada persona. Muchas veces cuando tenemos las cosas muy fáciles, tenemos más bien tendencia a no luchar por ellas. De allí que muchas veces cuando se nos ponen dificultades y nuestra meta lleva cierto componente de dificultad, luchamos para alcanzarla. La primera pregunta con la que te, te recibí precisamente hacía alusión a, a lo diferente, que es la forma en la que nosotros estamos educando frente a, lo, a cómo nos hemos sido educados. Y creo que mucho tiene que ver en que mmm, la generación de nuestros padres, incluso la nuestra, hemos tenido las cosas no siempre tan fáciles como la pueden tener ellos hoy en día. ¿Eso delimita que nuestros hijos quizá tampoco se esfuercen? Es que cuando los logros son demasiado fáciles de alcanzar en muchas oportunidades, eh, no despiertan la misma cantidad de expectativas. Eh, yo creo que en cierto punto, como lo, tú lo acabas de explicar, eso es una limitante, el alcanzar las cosas tan fácil o poner las cosas tan fácil, tan al alcance de la mano a nuestros hijos, eh, si bien lo hacemos para protegerlos, muchas veces no los dejamos vivir. Nuestras creencias, entendiendo por creencias todo, la forma en la que yo entiendo el mundo, ¿no? lo, lo que creo de mí, lo que creo de los demás, lo que creo de las intenciones propias y ajenas, ¿tienen peso a la hora de transitar ese fracaso inevitable al que todos nos tenemos en algún momento de la vida que enfrentar? Por supuesto, porque es que somos los espejos de nuestros hijos. Uh -huh. Los hijos nos miran a nosotros como unos espejos. Y si nosotros creemos o le reforzamos la idea de que ellos no pueden alcanzar esa meta, ellos ni siquiera lo van a intentar. José, ¿cómo surgió la idea? Nos, nos acabas de decir que com, compartir con nosotros que el, el momento fue cuando te, te tuviste que enfrentar a, a, a bueno, una situación complicada, que era una, una operación en la que bueno la, el, el, el final era un tanto incierto, pero ¿cómo surgió la idea de, de escribir desde dónde lo haces? Este, mira, no tengo un motivo definido. O sea, <risas> la, principal, la principal razón fue esa, les quería dejar una guía. Este, no sabía cómo hacerlo y bueno, se me ocurrió dejándole un libro, que porque si existe la Biblia, que es palabra escrita y ha permanecido más de dos mil años, bueno, ¿qué tal un libro? De ahí surgió la idea básicamente. ¿A, a quién va dirigido? ¿Va dirigido a otros padres con el afán de um, acompañarles, guiarles o va dirigido a, a, a los hijos de otros? Bueno, todos somos hijos es que... de alguien, ¿no? Es que es un mix, porque tú lo acabas de decir, todos somos hijos de alguien, es un mix. Muchas veces hay muchos padres que se sienten algo inseguros y muchas veces el libro, cuando me toca catalogarlo, yo al principio lo traté de escribir para mis hijos, pero luego en la medida del día a día fui encontrando que había cosas que también me motivaban a mí mismo, que después de que lo escribía me daba cuenta, oye, yo todavía no he cumplido con este paso y le estoy dando el consejo a ellos. Entonces, déjame cumplirlo yo. Entonces, yo creo que va dirigido tanto a padres como a hijos. Aunque, en principio, la motivación para escribirlo fue para mis hijos. Una forma de huir de, de esa sensación de fracaso que a la que todos tenemos tantísimo miedo es aparentar. En la época, de como decimos aquí en España, del postureo, ¿qué nos lleva a aparentar? ¿Cuál es, qué, ¿Cuál es el sustrato que sostiene ese esa, esa afán que todos tenemos de mostrar algo que en el fondo ni sentimos, ni somos, ni tenemos? Bueno, en, en, en mi percepción, el aparentar conlleva a tratar de mostrar tu logro, tus logros. Yo soy una persona que en ese, en ese punto de vista del aparentar tengo eh, una doble definición, porque ahí la persona que quiere aparentar lo que no es, pero también hay una parte en mi libro donde yo les recomiendo a mis hijos que ellos traten de mostrar absolutamente todos sus logros. Porque en la medida que uno muestra todos sus logros se siente más seguro. Es algo, yo les pongo como ejemplo, que la gallina cuando pone un huevo cacarea para avisar que puso uh -huh. huevo. Cierto. Qué bueno, sí que es un, es un buen símil. Y además lo hace con la mejor de las intenciones. ¿Por qué porque buscamos un afán oscuro en, en mostrar nuestros, nuestros logros? hablamos de logros, hablamos de fracaso, hablamos en el fondo de éxito. Como personas buscamos el éxito y los padres, sin duda, se lo deseamos a nuestros hijos. ¿En qué se diferenciaría el éxito, así en genérico, del éxito personal? Es que el éxito eh, personal y el éxito genérico tienen mucho en común porque la definición de éxito es alcanzar una meta. Hmm. Y la meta va muy definida hacia la parte personal. Si bien la sociedad tiene identificado unos íconos como alcanzar el éxito, es ser reconocido, famoso. Alcanzar el éxito puede ser sencillamente, en mi caso, a lo mejor yo tenía como meta escribir el libro. El solo hecho de escribir el libro para mí fue sí. un éxito. Y si yo ayudo a una persona diariamente durante un año que pueda leer el libro y que le pueda servir de utilidad, durante un año llegué a 365 personas y en 10 años, Llegué a 3.650 personas. Cambiarle la vida a 3.650 personas para mí sería un éxito grandioso. Por el simple hecho de cambiar esa vida, ¿no? De dar ese toque mágico ¿Ya? que da perspectiva. Es, es, ese apoyo en, eh, a esa persona en un momento determinado. Cuando el miedo aparece en nuestras vidas, se empieza a convertir en algo limitante para nuestros actos, crece dentro de nosotros y, y además se desarrolla hasta convertirse casi diríamos en un monstruo de un tamaño desconocido. Eh, José, ¿por qué nos da tanto miedo el miedo? <risa> no, tengo, no tengo respuesta para esa pregunta, pero <risa> es, es, algo, es algo tan limitante y nos ocurre desde cosas tan sencillas eh, muchas veces no nos mudamos, eh, no salimos, no, practic no practicamos nuevas actividades y todo está en nuestra mente, o sea, porque ya lo decía Will Smith en una película, las cosas más, o en una entrevista, perdón, que le hacían a él, que decía que las cosas más maravillosas de la vida están siempre después del miedo. Y, y eso nos ocurre, a mí me ha tocado hacer actividades a las cuales yo le tenía muchísimo miedo. Recientemente yo estuve en Chicago parado en una, en una torre de vidrio y yo decía, no, yo no puedo subir ahí porque yo tengo vértigo, yo tengo vértigo. Y después que me paré ahí y me tomé las fotos, dije, pero es que de verdad no era para tanto. Claro, es que si, si queremos ganar, tenemos que estar dispuestos a, a dar traspiés, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál es el traspiés más complicado, sin, sin ánimo de, de ser demasiado exhaustiva? Eh, ¿Cuál ha sido el traspiés del cual más ha aprendido José Fontao? Este, yo creo que de muchos, pero principalmente todas las veces que yo me he mudado a un país, he tenido la oportunidad de vivir en cuatro diferentes países, he vivido en España, en Venezuela, en, en Brasil y ahorita en Estados Unidos, una de las cosas que, que más eh, me ha... Me ha resultado difícil, lo que más ha tenido miedo ha sido al mudarme a lo que dejaba. A lo que... Más, más, que, lo, más que Sí, perdona, perdona, perdona. Sí. Más, no, no, perfecto. Este, me refiero a lo que dejaba atrás, a mis amistades, a lo conocido. Yo creo que el miedo más grande muchas veces que se presenta es el miedo a lo desconocido. Cuando alguien afronta a, a algo nuevo... ¿cuántas veces nos libramos de esa responsabilidad achacándolo todo a la suerte? ¿Existe la mala suerte o, o son simplemente malas decisiones? Bueno, yo tengo un capítulo donde le dedico la suerte y tomo una anécdota de un, de un, de un famoso golfista que decía que, que estaba practicando golf y cada vez lo hacía mejor, mejor, mejor. Y pasó una persona y lo vio y le dijo oye usted sí tiene suerte jugando, y dice sí, cuanto más practico más suerte tengo <risa> existe una, una fórmula para, para la oportunidad, este es un poco de intuición, es una mezcla de intuición y seguridad, este no hay una fórmula mágica, es, es estar abierto mientras más, mientras tenga la mente abierta de que siempre va a haber algo positivo en tu vida que tú vas a poder alcanzar, por supuesto que siempre va a haber oportunidades. Uno de tus capítulos, bueno, otro de tus capítulos, nos ha sido desgranando algunos de ellos, ¿se lo dedicas a...? a... La importancia de aprender del pasado sin quedarnos a vivir en él. Y además, en eso, como tú bien decías hace un instante, eres experto, aunque solamente sea porque cinco veces en tu has tenido, bueno, cinco como pocas veces has tenido que hacer los, las cajas y, y, y arrancar una etapa nueva. Eh, ¿Cuál es el peligro de, por miedo, instalarlos en, en instalarnos en eso que llamamos la parálisis del análisis? Bueno, como te dije, yo baso mi libro muchas veces en anécdotas de películas personas y personales. Este, una de las cosas que yo resalto mucho es la película de Buscando a Nemo, donde el miedo a lo desconocido o el miedo al fracaso lo llevaba a, a detenerse y a no experimentar cosas nuevas. Y, y es el hijo el que lo obliga al perderse a que él tenga que cruzar un océano al cual él le tenía muchísimo miedo entonces él le tenía miedo por una experiencia pasada por una experiencia que había tenido con lo que sería su esposa pez sí. <ríe> en este caso que había sido devorada por otros peces entonces ese tuvo que enfrentar ese miedo y tuvo que aprender de ese miedo para poder conseguir el logro que buscaba que era volver a estar con su hijo más de 3.000 personas han, han, bueno, casi podría decir, y si me permite ser un poco así como sí. filosófica, más de 3.000 almas has tocado con, con tu libro. ¿Cuál ha sido de los testimonios que te han podido llegar de tus de tus lectores? ¿Cuál ha sido el que más te ha llegado al corazón? Este, Sobre todo cuando hay personas que me escriben, yo tengo mi cuenta en Instagram, se llama igual que el libro, arroba, aunque yo te deje, sigue tu viaje. Ahí me han escrito personas que yo no conocía, inmigrantes como yo, y me han dicho, Cónchale, este, ¿por qué no escribes? Utilicé una frase muy venezolana, Cónchale. Este, ¿Por qué no escribes tu libro para hablar de las experiencias sobre inmigración? Yo le decía, es que yo no tengo una fórmula mágica de inmigración. La, la inmigración la han aprendido cada una de las personas de manera diferente e individual. Y, y yo no tengo una fórmula mágica. Este, yo quisiera ayudarlo. Eso me, da, me dio a mí la sensación de que, oye, le estoy llegando a alguien con un buen consejo que quiere otro. ¿Y qué consejo nos darías ahora mismo, así que nos regales esta mañana de domingo? De, to de todos los miles de consejos que, que se recogen en tu libro, ¿cuál dirías tú que es ese que no nos podemos nunca olvidar? Eh, salir de la zona de confort. Cuando uno siente, cuando uno siente que ya... Está cómodo, tiene más eh, oportunidades en la vida para seguir creciendo y no quedarse donde está, porque quedarse en la zona de confort equivale a vivir, pero no a seguir viviendo. Para terminar, en, en tu libro recoges un principio tibetano que dice así, sé suave, no dejes que el mundo te endurezca, no permitas que el dolor te vuelva rencoroso, no dejes que la amargura le quite calidad a tu alma, ni la nobleza a tu corazón. José Fontao, ¿cómo quieres ser recordado? Como un padre que, que ama a sus hijos. Aunque yo te deje, sigue tu viaje. Toda una declaración de intenciones y creo que uno de los deseos más bellos que uno le puede mm, ofrecer a un hijo. Eh, ¿En qué entendemos por viaje? ¿La vida? La vida. Pues, José... La vida, pues, el camino que vas a seguir en tu vida. Pues, José Fontao, muchísimas gracias por hacernos ese hueco en tu madrugada a las 3 de la mañana desde Denver, Colorado. Y, y gracias por, por, bueno, ofrecernos esa guía para para dejar dicho muchas cosas que, que las tenemos en nuestro corazón y por bueno pues por el que dirán o porque quizás no nos los han dicho a nosotros no nos atrevemos a contarla a nuestros hijos así que de verdad muchas gracias por aceptar mi invitación el día de hoy Gracias por, por, eh, por invitarme Encantado de haber conversado contigo Virginia Pérez Rejas llega esta mañana pisando fuerte y también con una declaración de intenciones. Te lo diré cuando te vuelva a ver. Virginia, ¿qué podemos encontrar en tu obra? Cuéntanos un poco. Buenos días, Buenos primero. Días. Bueno, pues eh, mi obra es un libro de relatos que te inspiran y te ayudan a conectar con tu interior. Es un libro muy fácil de leer, es un libro que te hace transportarte, te, digamos, te ayuda a hacer un viaje a lo largo de las diferentes etapas de tu vida. ¿Cómo surgió escribir esta, estos 23 relatos? Pues la verdad había dos ideas. Una, la que ha visto la luz, y otra, la que se está empezando a dar forma. Me decanté por esta porque en realidad me pareció la más fácil. Gente me dice que puede ir. pues ¿cómo será la siguiente? Si esta para tiempo la fácil, ¿cómo será la siguiente? No? <risa> pues me resultó fácil escribirla. Eran, no deja de ser relatos de mi propia vida, eh, historias de mi propia vida, con lo cual era simplemente echar un poquito marcha atrás y dar forma a las vivencias ¿A quién le hablas? Y esa es la pregunta del millón. ¿Verdad? A mi niña interior, al niño interior que todos tenemos. Jace, es algo que, que se, sole, solemos hablar mucho y, y creo que con cierto desconocimiento cuando mencionamos a la niña interior. ¿Qué es la niña interior? ¿Qui, quién, ¿Quién es esa niña que todos o niño que todos tenemos dentro? Bueno, pues eh, es como tú me dices, es el niño que todos tenemos dentro. Es el niño que siempre hemos sido y que siempre está ahí dentro de nosotros recordándonos de dónde venimos, quiénes somos. Cuando algo no hacemos bien nos dice, eh, por ahí no vas bien, te da un toquecito... Y digamos que es un poco nuestra propia guía para eh, a seguir el camino como adultos. Lo único que como niño también se asusta. Por supuesto. Como niño se asusta y se asusta mucho. Y tienes que saber como adulto tranquilizar ese niño interior. Antes de que ese miedo que tiene ese niño interior le traspase al adulto y le descoloque. Porque si la, si la idea es que nuestro niño interior nos guía y al, además es un niño que tenemos que cuidar, mimar, proteger, mm -hmm. dejarle libre y además se asusta, creo que lo difícil está en descubrir cuándo es una guía y cuándo eh, nos limita desde su propio miedo. Sí, claro. claro ahí, viene, ahí viene ahí viene, lo difícil, ahí viene el quid de la cuestión y ahí viene, ahí viene lo bueno. Saber cuándo realmente ese niño interior... ¿Está asustado y ese miedo es real o es un miedo idealizado? ¿Y eso lo descubrimos a, a través de las páginas de tu libro? Bueno, a través de las páginas de mi libro toco varios temas, toco varias situaciones, varias vivencias que todos, o sea, esto no es que yo misma haya vivido esto, ¿no? Todos hemos ido al colegio, todos sí. hemos estudiado, bueno, sobre todo los que vivimos en pueblos, hemos tenido que salir del pueblo a estudiar fuera, hemos tenido nuestro primer trabajo mm -hmm. y todos en algún momento hemos tenido ese miedo a lo desconocido. En, en la introducción hay, hay una reflexión que me parece brillante. De ti depende ser tu propio líder, tu propio jefe de lo que haces en tu vida. ¿Qué puede hacer que dejemos un buen día de decidir sobre nuestra propia vida y, dar, y le damos todo el poder que además ni le corresponde ni tendría que tenerlo a, a los demás? Mira, hay una pregunta que yo hago muchas veces cuando hago un proceso de coach o simplemente en alguna conversación con alguna amiga. La pregunta es, ¿quién lidera tu vida? Es una pregunta que parece que no tiene más, mayor trascendencia, pero es una pregunta que te hace pensar mucho. Porque ahí es lo que te hace reflexionar y te hace darte cuenta si realmente eres tú quien lidera tu vida porque eres tú quien toma las decisiones, quién decide lo que hace y cómo lo hace o eres influenciado. ...por los demás y hasta qué punto somos influenciados por los demás... ...por eso tú tienes que ser tu propio líder... ...tú tienes que ser el propio capitán de tu barco... ...ser tú quien maneje tu barco para saber cuál es... Para, ...no para saber... Decir, ...para saber cuál es el punto definitivo... ...más que para saberlo es... para que, ...si tú tienes claro cuál es el puerto a que quieres llegar, ...que puedas llegar a él... ...con las menores interferencias posibles... Bueno, es que si no llevamos nosotros las riendas de nuestra vida, alguien las va a llevar, porque las riendas las tiene que llevar algo o alguien. Exactamente, exactamente. Ahí, de cuando somos pequeños, lógicamente, liderar nuestro barco, nuestros padres. Sí, hasta que nosotros desarrollamos las competencias y la seguridad suficiente para, para emprender solos nuestra, nuestra singladura. ¿Qué mensaje de esas deseas transmitir en Te lo diré cuando te vuelva a ver? Pues a ver, eh, te podría decir muchos, pero simplemente que te quieras, que te des la importancia que te tienes que dar, que seas tú tu propio líder, está bien que escuches, está bien que en algunos momentos de la vida te dejes un poquito guiar porque tú estés viviendo una situación determinada sí. que no tengas fuerzas y que te tengas que ayudar un poquito, pero que nunca pierdas las riendas de tu vida. Que si se quiere, se puede buscar la manera de hacerlo. Hay cosas que sabemos que no se pueden hacer porque están fuera de nuestras manos, pero lo más cotidiano es no meternos excusas no, no caer en el miedo. Que el miedo, el miedo siempre aparece, el miedo nos paraliza. Y el miedo, si no le sabemos un poquito controlar, o si sea, no le sabemos identificar, si es un miedo infundado, un miedo real, podemos llegar al pánico. Y ahí sí que ya no hay nada que hacer te acabas de decir algo que, que me parece muy interesante. Eh, con esos mensajes... A ver cómo podemos decirlo, Mister Wonderfulistas, de todo se puede, todo ese pensamiento positivo, edulcorado muchas veces, con todos mis respetos hacia esa marca, que creo que además ha hecho un, está haciendo una buena labor porque el, la vida estaba llena demasiado, de demasiadas sombras, entonces que llegue alguien con una idea fresquita es muy de agradecer. Pero ese mensaje de si quieres puedes, me ha gustado cómo lo has enfocado, es si quieres se puede buscar la manera. Con lo cual, ahí te conviertes en actor. De la otra forma, eres simplemente como que, bueno, viene del cielo, cae y tú te lo encuentras. Sí, por supuesto. Yo siempre he dicho que tú eres el protagonista de tu propia obra de teatro. Tú decides qué personaje es el principal junto contigo, quiénes son los secundarios y quiénes son los de relleno. Y en qué manera pretendes que esas personas eh, actúen en tu obra mm, de teatro. Mm, mm. 23 relatos sí. eh, son los que recogen tu obra que nos hablan de momentos que marcan la vida, de etapas, de conductas que muchas veces se repiten hasta hasta que llega un punto en que caemos en la cuenta y, y llegamos a trascender Virginia, ¿para ti qué es trascender? Aprender la lección lo que, Aprender que, la lección de la vida ¿Lo, lo que, que los llegamos. millennials dirían pasar pantalla, pasar de pantalla? Más o menos más o menos, siempre y cuando en la siguiente pantalla no se te repita nada de ah. la pantalla anterior. Porque si se repite es que no estaba resuelto. Exactamente, es que la lección no la has aprendido, cuando no nos... la has trascendido, como se suele decir. Cuando nos encontramos una y otra vez con las mismas situaciones, con las mismas personas, con las mismas actitudes, eh, ¿dónde está la historia? En que yo tengo el puesto el foco en eso que se repite o que realmente la vida me está diciendo no has trascendido, como muy bien dices tú, y toca repaso de, de situación. Pues posiblemente tienes que parar a pensar sobre todo si se te repiten las mismas personas en tu vida. Yo, por ejemplo, ahí me refiero, por ejemplo, a parejas, ¿no? Sí. Si, si vamos de boca a boca, siempre se me repite la misma persona, el mismo perfil, perdón, el mismo perfil, eh, siempre tiene algo en común con el otro. ¿Qué lección no has aprendido en esta vida para que tú ya energéticamente no atraigas a este tipo de personas ¿Cuál es la herida del corazón que más cuesta cicatrizar? La herida del corazón que más cuesta cicatrizar, la que te produce ese dolor uh -huh. A cada uno le cuesta cicatrizar una herida diferente ¿Y a Virginia? ¿Pérez? A mí... Eh, uf, eh, la herida que más me cuesta cicatrizar las pérdidas de las personas que quiero Pero eso no tiene vuelta atrás, ¿verdad? por mucho que, que no. intentemos eso no hay vuelta atrás eso no hay vuelta atrás, eso es aprender eso es pasar el duelo que viene del dolor, cuando parece ese dolor hay que pasarle hmm. y es mm, aprender, es desaprender para volver a aprender Haciendo referencia a lo que hablábamos hace un instante de ese pensamiento sí, positivo, eh, sí. nos cuesta creer cuando cuando estamos sí. dañados. Sí, sí, nos cuesta creer cuando estamos dañados porque solo nos, nos focalizamos en ese daño y creemos que nuestro daño es el mayor y a nadie más le duele. Y entonces cambiar ese foco requiere su tiempo, requiere su momento, requiere que esa persona esté preparada para cambiar ese foco. Cada persona tiene que llevar un proceso. cada persona Hay personas que una ruptura, por ejemplo, de pareja es se acabó y se acabó, te bloqueo, te veo, no te vuelvo a decir nada. Y otros se necesita otro tiempo más porque esa persona necesita prepararse más, asimilar ciertas cosas, ciertas vivencias y mirarlo desde otro prisma, desde otra perspectiva. Tu obra recoge 23 relatos y, en realidad, lo que son casi, podríamos decir, 23 etapas de un viaje que se realiza desde desde la niña hasta la madurez. Vicinia, sí. ¿la valentía alimenta la esperanza o es al revés? ¿La esperanza alimenta la el coraje o la valentía? Yo creo que van de la mano. Eh, la valentía y la esperanza van de la mano. Si eres valiente es porque tienes esperanza... De, de que las cosas van a cambiar y si tienes esperanza sacas esa valentía para que las cosas cambien, lo mires como lo mires, yo considero que esas dos cosas van de la mano. Uh -huh. Y si de coraje hablamos, nos encontramos con ese momento en tu vida en la que eh, descubres o te detectan, o bueno, pues caes sí. en la cuenta de que mmm, padeces una enfermedad rara. ¿Cómo es vivir con una enfermedad rara? Bueno, es una enfermedad que yo la tengo de nacimiento, es de mariposa, mm. y eso nacemos con ello. Pues como naces con ello, lo tienes integrado desde el minuto uno. Entonces, aprendes a vivir con ello, porque como vas desde pequeña, sabes que te das un golpe, una herida. Bueno, pues ya sé que si me acerco ahí, a nada que me raste, a mis amigas no les pasa nada, pero yo me preparo una herida y hasta que se me cicatrice, X tiempo. Hay momentos que son difíciles, sobre todo cuando hay brotes. Los brotes de a mí, por ejemplo me afecta mucho el estrés a los ojos y a las manos y los cambios de temperatura. Esos momentos son complicados, pero bueno, a medida que van surgiendo tú vas aprendiendo tácticas o técnicas para que sufras lo menos posible. ¿Qué te ha enseñado tu enfermedad? Y que me... Bueno, sé súper fuerte. <risa> <risa> o sea, lo tengo claro. A mí nadie me ha regalado nada y de hecho he sido señalada por ella. Y al final pues es que al final lo que haces es buscarte la vida para poder seguir adelante y inconscientemente, no lo haces conscientemente el querer demostrar nada a nadie, pero inconscientemente demuestras, o las personas que están enfrente de ti demuestran que el tener una enfermedad rara no supone poder llegar a trabajar en un sitio, poder liderar un equipo, o lo que sea, estamos en el 2021, en no importa si es el 2022, y desgraciadamente todavía a las personas que tienen enfermedades raras se las señala ¿eh? Se las señala un poquito. Y depende del tipo de enfermedad más. Claro, porque hay, quizá hay alguna que sea, por así decirlo, permíteme y corrígeme si me equivoco, más invisible como la tuya. Y hay otras que sí que son visibles y muy, muy limitantes. Eh, bueno, la mía yo porque tengo la suerte de que es la simple. Pero bueno, personas que yo conozco que tienen la distrófica de invisible no es nada. Porque es una enfermedad, la que tiene la distrófica, es una enfermedad muy dura. Es una enfermedad durísima, es una enfermedad que al final terminan con, con una válvula gástrica para poder comer, mm -hmm. eh, las manos vendaditas, bueno, es muy dura, ¿eh? esa enfermedad en la distrófica es durísima, durísima. Para mí, yo si no digo nada, pasa totalmente desapercibida. Porque a mí no se me nota. Lo has podido ver en las fotos del libro sí, y a mí no se me nota. Nada, en absoluto. Hay una frase que a mí particularmente me, me llama poderosísimamente la atención y además que la encuentro bastante inspiradora. Cada vez que digo sí a alguien, quizá me estoy diciendo no a mí. ¿Qué opinas de esa frase? Eh, de alguna manera... Si no estás convencida de ese sí te estás faltando el respeto a ti mismo. Mm. Y ahí volvemos a lo mismo, lo que nos hablabas de cuidarnos y protegernos y, y respetarnos, ¿sabes? ¿no? Exacto. Y el respeto viene... Respetarte a ti mismo, o sea, no, pueden... no puedes permitir que los demás... Permitir, no, perdón. No puedes pedir que los demás te respeten si tú no te respetas. Lo sí, puedes pedir, ¿sí? pero tienes que empezar por respetarte a ti mismo. Y mientras tú no te empieces a respetar, vas a ver cómo los demás no te respetan. Muchas de las eh, procesos a los que estás acompañando la gran mayoría que son hombres, mujeres independiente de, de género como mujeres mujeres y cuál es el, la mayor inquietud que te trasladan porque luego con Ana Pertegal también vamos a hablar de, de mujeres en sus círculos de mujeres y esas ayudas Yo me focalizo en el empoderamiento. Porque la, es curioso, ¿eh? Pero la mujer está muy dañada a nivel emocional. Está muy dañada y es muy difícil. Personas que dices, Dios mío, tienes un trabajo impresionante, un cargo impresionante, lideras un equipo de tantas personas, eres una pasada de persona y todavía me estás diciendo, jolín, es que me siento una mierda, es que me estás contando esto habrá sido suerte. O sea, por el motivo que sean, a nivel de autoestima están muy tocadas. Muy tocadas y muy cansadas porque les supone lógicamente un esfuerzo por el hecho, claro. muchas de ellas, de tener un cargo importante y por ser mujeres como que, os oh, no sé, algunas veces se autoexigen, pero la mayor parte de las veces es que inconscientemente se las exige, mucho. Te lo diré cuando te vuelva a ver, la obra de Virginia Pérez se cierra con el capítulo Mi refugio. Sí. Virginia, ¿de qué solemos refugiarnos? ¿Dónde y de qué? Nos refugiamos de todo lo que... Yo en mi caso, por ejemplo, hablo de mí. Yo me refugio de todo lo que me haga salirme de mi centro. Salir de, de tú, perdón? De mi centro. De tu centro, perdona. Sí. De lo que haga salir, sacarme de mi centro, salirme de, de mi yo, de mi esencia. Cuando veo que las cosas están demasiado movidas, uh -huh. necesito ese momento para mí, para volver a mí, volver a mi centro, poderlo gestionar y volver a la batalla. ¿Y cómo te refugias? O cómo nos recomendarías que nos refugiáramos? O cómo, o mejor dicho, cómo nos, nos recomiendas que busquemos nuestro refugio en ese lugar o esa o esa acción o esa actitud que que a todos nos viene bien desarrollar para eso, para volver al centro. Depende de cada persona. Hay personas que el refugiarse entre comillas supone darse un paseo por el monte ya sola. Otro prefiere salir con los amigos de fiesta. Yo, en mi caso, el refugiarme supone, entre comillas, aislarme un poco del ruido exterior. Uh -huh. Meditación, eh, paseos, estar sola, estar tranquila. O sea, que voy un poco en esa línea. ¿Y en ese refugio qué, qué magia ocurre? Pues que vuelves a conectar contigo uh -huh. y vuelves a tener claridad en, cuando en situaciones difíciles de mucho estrés, de mucha ansiedad, nervios, o, porque normalmente son esas situaciones así, lo ves desde otra perspectiva, te ayuda a cambiar el foco y a darte cuenta de cosas que por el, por ese motivo has pasado por alto. Virginia Pérez Rejas, te lo diré cuando lo, te vuelva a ver. Relatos que nos ayudan a inspirarnos para conectar con nuestro yo interior. Muchísimas gracias por, por tenerte hoy aquí en esta en esta mañana. Muchísimas gracias a ti por invitarme Y siempre que quieras, encantada Ana Pertegal, nuestra tercera invitada Nos invita a dejar de ser víctimas De relaciones tóxicas y abusivas Ana es mentora de activación del coraje femenino Y hoy nos acompaña con su obra de superación Bajo el brazo Cómo dejé de ser víctima de una relación tóxica Si te parece comenzamos por, por el principio de todo ¿Cómo podríamos definir una relación tóxica? Pues me encanta que lo digas porque es lo primero que ¿verdad? digo siempre. Sí, es lo primero que digo siempre. Intento aclararlo porque las personas siempre tendemos a asociar relación tóxica con, con maltrato psicológico ¿verdad? o físico. Sí, sí, hay esa asociación mental y, y yo siempre explico que, que no, que una relación tóxica para mí desde mi punto de vista, es una relación en la que obtienes más sufrimiento que bienestar a lo largo del tiempo, sí. ¿se ¿entiende? Entonces, simplemente con que eh, esa relación te esté provocando ese sufrimiento, eh, ya es tóxico. Es malo. ¿Tendría algo que ver con... O sea, podríamos asemejarlo con relaciones tormentosas o las relaciones tormentosas no tienen por qué ser tóxicas? Hombre, si es tormentosa... En el sentido de que te hace sufrir. sufrir. Para pues mí está. es tóxico. <risa> para mí es tóxico. ¿Y cómo podemos saber si la relación en la que estamos ahora mismo viviendo... Hablamos de relaciones sentimentales, ¿verdad? Sí. ¿Es, son, es una relación tóxica o no? ¿Hay algún baremo, hay algún test o, o es escucharnos? A ver, es escucharnos. Es escucharnos. Porque a lo mejor lo que es tóxico para ti, para mí no. Cuando claro. estamos hablando... Eh, eh, como estamos hablando, que hay diferentes niveles de toxicidad, ¿no? Mm. Todo como cualquier sustancia. Si sí, la sí, tomas sí. poquito, pues no, a lo mejor no pasa nada, y si tomas sí, mucho, te pues te mueres. Si mueres. <risa> sí. vale. Pues esto es lo mismo. Eh, sí. A lo mejor lo que es, para es tóxico para ti, para mí no. Cada uno tiene un, un aguante o, o puede llevarlo de una manera. Entonces, al final, depende de cada persona. Y es escucharte y saber, sobre todo, si esa relación... Eh, te está produciendo el bienestar que se presupone que te debe de dar una relación. Si suma y, y de, no resta, eh, ¿no? Claro, efectivamente, lo que decimos siempre, la frase hecha, ¿no? Dice que sume y no que reste. Efectivamente, es que parece simple. Muchas veces cuando decimos estas cosas, como estabas tú hablando antes, ¿no? Eh, con las frases de esta positividad. Es simple, pero es que es verdad, es verdad. Si suma, bien. Si te está restando, no estás bien. Hay una, una frase que le oí el otro día a alguien que me pareció brillante. Eh, si no aporta, que aparte. También. Y, y eso, <risa> esto, <risa> si también no aporta, que aparte. Porque, aparte porque no, no va a <risa> Lo que pasa sitio. es que lo difícil es eso, Paloma. ¿no? Ya. Cuando, eh, el darte cuenta de que no aporta. Y, claro. Eso es fácil. Porque en el fondo todos sabemos si sí. alguien nos está aportando o no. Mm. Todos lo sabemos. En mm. el fondo, cuando nos escuchamos. Ahora, lo difícil viene dar el, paso. el siguiente paso. El, el... Ahí es cuando ya intervienen muchas historias. Ana, ¿cómo surgió la idea de escribir esta obra? Pues mira, la obra, sinceramente, Paloma, surgió eso a raíz de mi experiencia personal. Vaya. Y cuando, bueno, o a sea, los meses, al año ya, cuando empecé a estar mejor y, y ya entré de lleno en, en todo lo que es el crecimiento personal, aunque siempre me había gustado, pero... Entré de lleno porque no me quedaba más remedio sí, para por, saber para salir. Eh, qué había pasado en mi vida sí. porque no entendía nada, cómo había podido llegar a ese punto. Entonces ahí lo decidí. Digo, yo tengo que ser faro desde la humildad, lo digo, ¿de acuerdo? En el sentido de eh, que si una mujer está en la misma situación que yo estaba eh, hace cinco o seis años, eh, eso, esa situación... Me pongo en esa situación y si llega mi libro a esas manos, ojalá hubiera llegado a las mías. ¿Perdad? Eso. Y que hubiera sido un poco guía. Guía, oye, pues va a pasar esto, porque la mente, obviamente, cuando eh, tú no sabes lo que pasa, mm. estás perdida y te aseguro que es... Um, al infierno que tienes se le suma la, la incertidumbre de decir qué está pasando eh, más miedo. Sí. más Seré miedo, yo, que soy Mikis, eh, Y esto cómo ha podido suceder, eh, bueno, todo ese ruido mental que to al sufrimiento que ya tenemos le añadimos más, más leña. Y, y eso, y surge el libro de decir, si alguien le puede ayudar, pues un poco como los compañeros que han intervenido antes, ¿no? Sí, de las propias de experiencias. De las propias experiencias, sí, sí, que, que muchas veces, eh, cuando dice, es un libro de autoayuda, ¿no? cuando Y muchas veces... Si me lo permites, por supuesto. No eh, nos está escuchando nadie. Estamos tú y yo aquí solas. Si me lo permites, muchas veces eh, la palabra autoayuda o el libro de autoayuda eh, eh, la asociamos lo que estamos hablando como algo despectivo, ¿no? Se utiliza es como cierto, algo despectivo. Cierto, cierto. Sí, sí, sí, Es, es una, un género un tanto pues, denostado. Sí, un poco que mm. okay, no, no, no valorado sí, muchas sí, veces. Y, y desde aquí, pues, yo quiero decir que yo. Me meto en ese fregado, en, en autoayuda, levanto la mano yo, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es otro límite que tenemos, es otro, sí. otra limitación que nos ponemos, esto sí, esto no, ¿por qué? ¿Por qué eh, un libro sí y otro libro no? Mm -hmm. A lo mejor a ti no, pero a otra persona, otra persona, ¿sí? persona sí, efectivamente. ¿A quién va dirigida? ¿Mujeres? Va a o sea, ¿cuál es, eh, descríbenos el perfil de tu lectora, seguidora, eh, cliente, bueno, como, quiera, como queramos llamar. Pues mira, eh, el libro va dirigido a todas esas mujeres que han estado o están en una relación tóxica. ¿Por qué? Te digo que pueden ser las dos cosas. Mm. Puede ser que estén en una relación tóxica y a través de, del libro pues puede ver como yo digo, es un mapa, ¿no? Como bien dices, una guía, ¿no? sí. que te va a marcar un poco para Vistas. superarlo efectivamente, como esas metitas que vas a tener mm -hmm. que ir alcanzando, ¿no? Te lo pone delante. Y luego también para mujeres que han salido de relaciones y que siguen perdidas en que no saben qué ha pasado y que pueden volver a caer en ese tipo de relación. Entonces, mm, por ejemplo, saber eso, lo que estábamos hablando antes, ¿no? la importancia de echar la vista atrás y analizar un poco tu pasado, tu infancia, eh, reconocer cuáles son tus carencias afectivas, etc. Todo eso es muy importante. Entonces, da igual en el punto que estés. Lo importante es no repetir, sí. romper ese ese patrón. Entonces, me da igual que sea una mujer que está en una relación tóxica, como una relación que, ha, que la ha dejado, pero que todavía no sabe mm -hmm. qué ha pasado, qué no ha pasado y está buscando respuestas. Mujeres, siempre mujeres. Siempre mujeres y ahí también quiero hacer la, la aclaración, no por nada en concreto, si algún hombre se siente identificado, me Bienvenida. parece maravilloso, perfecto porque yo no, eh, más que en género, eh, para mí es energía femenina, sí, masculina, sí, sí, sí. o sea que me da exactamente igual. Es verdad que yo escribo siempre y me dirijo amiga, siempre amiga, quiero esa cercanía y mujer porque yo soy mujer. Lo he vivido desde el punto de vista de, de mujer eh, femenino y es verdad que las mujeres tenemos una serie de creencias que nos limitan, que, que es diferente a las creencias limitantes que tienen los hombres. Entonces creo que puedo llegar más y, y las mujeres pueden entender más ese sentimiento que yo quiero transmitir. Pero vuelvo a repetir, bienvenido. Cualquier hombre que quiera... Que le pueda ayudar. Sí, sí, de hecho, tengo hombres que me lo compran y, y perfecto, o sea, Puede podría... ocurrir... Bueno, yo creo que muchas veces cuando o bien tu mano cae en este libro o alguien te regala un libro como este, quizá tú no te estás dando cuenta, pero es un mensaje velado de échale un vistazo a esto porque yo creo que algo no va bien. En, para esas personas que están en una duda simplemente que tienen así como la ceja subida o la rejilla de punta como diciendo esto, mal, mal, mal, no estoy, pero no, no sé yo, eh, con ese libro podemos darnos cuenta de, ostras, sí, no, es que estoy mmm, donde no quiero. Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque es un libro, eh, como te estoy, como estamos hablando, que no solo abarca eh, lo que es una relación tóxica, ¿no? Te está hablando de, de cómo te hablas a ti mismo. ¿No? Hablo de la voz crítica, por ejemplo. No hablo también de, de dejar de ser víctima, ¿no? Pero en todo, en todo. También hablo, eh, reitero mucho, no sé cuántas veces utilizaré la palabra elige. Elegir. Obción, Eres libre de sí. elegir. Opción. Hmm, hmm. O sea, que se hablan de, de, de muchos temas y yo creo que sí, que puede, puede servirle perfectamente. Tu introducción la, la cierras con una frase potente, además muy cortita y vamos va directa a no sé dónde, pero al, al, al alma. Tú no eras así. Totalmente. ¿Qué perdemos cuando nos encontramos atrapados en una relación tóxica? nos perdemos a nosotras Uf, claro. nos perdemos a nosotras, nos perdemos totalmente porque eh, un poco también al hilo de lo que hablábamos antes ¿no? Eh, empiezas a hacer cosas por los demás, empiezas a hacer cosas porque tu pareja esté bien, empiezas a hacer cosas eh, porque la gente no se entere de lo que estás viviendo, mm -hmm. por ejemplo mm -hmm. ¿no? empiezas a hacer cosas para que una de las características de estar en una relación tóxica es también eh, eh, la cantidad de energía eh, que tienes que invertir en esa relación es una, es una cantidad de energía extra. No es, no, no es algo fluido, no es una relación que vaya bien, que puedes tener tus enfrentamientos, tus, tus, tus malos entendidos, como en cualquier tipo de, de relación. En este tipo no. En este tipo tú sientes eh, ese peso, ese, ese que, que estás cargando con, con algo extra, ¿sabes? Y, y, y bueno... Y, y es verdad que te pierdes a, a, a ti misma Por esa, ese derroche de energía que, que tienes que, que emplear En que la relación vaya Funcione, bien Funcione, claro, claro claro Cuando funcionar es lo mínimo que se puede pedir a una relación <risa> Lo mínimo <¿verdad>? Lo mínimo <risa> Parece, nos reímos Y, y realmente, eh, yo el otro día también lo comentaba Digo, eh, es verdad que ahora desde el punto de vista ¿no? eh, En este momento Muchas veces, como es tan obvio Claro Es obvio sí, para, para cuando ya has salido ya. O cuando estás bien pero cuando estás dentro no es tan no obvio, es tan obvio. Mm. no lo ves. Entonces, es lo mínimo que se pide. Hablas en, en tu obra de enemigos causantes de que soportemos situaciones a veces incluso indignas. Si bien es cierto que la, la dignidad es algo una, muy particular, pero creo que cuando sí. hablamos de indigno más o menos todos sabemos de lo que nos estamos refiriendo. ¿Podría ser que, que permitamos porque desconocemos que merecemos ser amados? Totalmente, totalmente. Date cuenta, Paloma, que estamos eh, estamos eh, en una sociedad, estamos en, en un momento en el que el tema de, de la educación afectiva no, no existe. no existe. Ahora está empezando a despegar aquí, eh, en España, etc. Sí. Pero hasta hace unos años eso, eso no existía. Entonces cierto, cierto. nunca nos han enseñado eh, qué límites, tienes que permitir qué límites no están bien. A ver, en general, hmm. en general, eh, a ti te dicen. Pero bueno, eh, te voy a poner un ejemplo en el que vamos, en el que vemos que muchas veces no está tan claro. Cuando tú le dices a una persona el maltrato, el maltrato físico, hay unanimidad. Todo el mundo sí. dice intolerable. Intolerable. Hmm. Maltrato psicológico. Todo el mundo no, no lo tiene claro. Y dice, bueno, pero le ha dicho eso, pero... Eso no es maltrato, e claro, sí. bueno, que te ignore tres días, pues tampoco es sí, tan que te castiga, grave. que te castigue con... Es eso, bueno, eso tampoco. Esas conversa conversaciones las he tenido yo. Mm. Entonces, por eso te digo que los límites no están tan claros. Entonces, por eso mm, hay que hablarlo y por eso hay que darle visibilidad. Tú hablabas antes también de eh, enfermedades. Cuando tú das visibilidad a algo, das normalidad. Mm. Y hablándolo, es, quiero aclararlo en este caso de relaciones tóxicas, porque como lo que estamos diciendo hay muchos muchos grados, eh, hablándolo desde un punto de vista de que las mujeres que, que están en, en este tipo de, de situación o lo han vivido, en, desde el punto de vista de la posibilidad, siempre. Que lo enfoquemos siempre desde el punto de vista de la posibilidad y no... Es un punto de vista, como estábamos hablando antes, victimista mm, y, mm, y que no aporta nada. Cuando buscamos el amor y solo hallamos desamor, eso unido a la sensación de no merecimiento hace que, sin duda, nos encontramos con la culpa. Porque en eso sí. somos artistas. Sí. En realidad, ¿para qué, demonios? Y permíteme la expresión, ¿sirve la culpa? Pues para nada. <risa> ¿Y por qué las sentimos? Eso digo yo, ¿verdad? Porque, porque nos han educado así. Ya. Nos han educado así. Detrás de eso eh, hay muchísimas, muchísimas creencias, muchísimas creencias que, que cuando te pones a analizarlas, de hecho, permíteme, lo voy a decir, eh, voy a sacar mi segundo libro que va sobre creencias limitantes sobre el amor y, y, el, y las relaciones de pareja. Y ahí te das cuenta que tenemos eh, interiorizados a nivel subconsciente tenemos creencias de hace 400 años Uf, y no te exagero sí, claro. y no te exagero porque son creencias de nuestras abuelas todavía y las tenemos todavía interiorizadas nosotros a nivel subconsciente en el subconsciente Ana Pertegal con una obra y una de, y una trayectoria profesional dedicada al coraje cómo lo definimos coraje yo coraje lo, lo defino como valentía, como compromiso. Muchas veces me lo han preguntado. Yo ahí a uno muchísimas palabras. Compromiso, valentía, eh, fuerza, todas esas palabras. Esos Ana, Ana Pertegal, que nos acompaña hoy con su guía de superación paso a paso, ¿cómo deje de ser víctima de una relación tóxica? Muchísimas gracias por habernos puesto sobre la mesa esta realidad que tantas mujeres hoy en día viven. A ti. Muchísimas gracias a ti. El ser humano posee muchas necesidades que solo pueden ser satisfechas dentro de un espacio de libertad, siendo esta, la libertad, el reconocimiento de esa necesidad. No podemos transitar por la vida con libertad si no hemos atendido lo primero a nuestras necesidades. En el programa de hoy hemos descubierto que cada individuo tiene unas necesidades concretas que le llevan a trascender. Así, para Ana Pertegal, el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El miedo nos puede paralizar, pero también nos puede espolear para salir de una relación, como nos invita a reflexionar en su guía de superación para dejar de ser víctima de una relación tóxica. Que conectar con nuestro interior, asomarnos dentro y dialogar con el pasado para perdonar, para perdonarnos y avanzar, es a lo que nos invita Virginia Pérez en su obra. Y que nuestros hijos siguen nuestros pasos, nuestras enseñanzas, pero sobre todo siguen nuestra forma de ver la vida. De ahí la importancia de prepararles para seguir su propio viaje cuando nosotros terminemos el nuestro, tal y como nos sugiere José Fontao. Muchas gracias, Virginia Pérez, Ana Pertegal y José Fontao, por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Gracias a los tres y, y como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. El coraje es algo que todos deseamos tener, un atributo de personalidad que nos ayuda a superar los reveses de la vida y nos hace dignos de respeto. Hasta aquí el programa de hoy.